cuando entendemos que este marco de claridad es algo pues, bueno, pues, que pertenece al ámbito de la moralidad, pero no de la política y me, mucho menos de que no concierne a la Unión Europea, lo que estamos haciendo es simplemente uh, diluir la relevancia de este ejercicio de derechos colectivos que forma parte uh, de la legitimidad democrática, de la...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 Y yo por añadir, eh, efectivamente, yo creo que el objetivo es articular ese debate eh, ordenado en el que los pueblos eh, y las minorías eh, puedan debatir en igualdad de condiciones que, que los estados, donde se pueda...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 importante para establecer estas analogías. El hecho de que, gran parte, en gran parte, el discurso político y público de la falta de protección de determinados grupos culturales, nacionales, etcétera, es un argumento y un recurso para la guerra, en lugar de buscar soluciones que puedan dar, digamos, respuesta